Aprendido que hay muchas maneras diferentes de ayudar a personas, sobre todo personas con discapacidad, eh, en este caso con una discapacidad tipo que afecta la movilidad, y que se están haciendo grandes avances, pero que todavía eh, se puede investigar aún más. Y los fisioterapeutas, bueno, y nosotros que vamos a ser el futuro fisioterapeuta dentro de poco, pues se nos está inculcando y sobre todo en esta formación que hemos tenido en este día como práctica, pues se nos enseña de que nosotros estamos de primera mano tratando con pacientes y que tenemos una labor muy importante a la hora de ayudar tanto a esos pacientes como... En un equipo interdisciplinar, con médicos, terapeutas ocupacionales y enfermeros. Y también con los familiares, cuidadores personales y por supuesto con el paciente como principal prioridad. La verdad que a mí me ha parecido muy interesante porque nos han enseñado todo lo que ha dicho mi compañero y recomiendo la visita y a... Hemos visto cosas que la verdad que no habíamos visto nunca. Y, y que seguramente no encontremos en un futuro, y la verdad que hemos aprendido yo creo que bastante entre todos. o que si sí, hemos visto era en fotografía o en diapositiva y verla aquí en primera persona es totalmente diferente. Bueno pues nada, un año más agradezco a los eh, profesionales de Eurodiscar que nos hayan acogido al grado de fisioterapia de la Universidad de Málaga, eh, llevamos colaborando con ellos eh, varios años y, y bueno, por primera vez después del COVID hemos tenido oportunidad de volver a las instalaciones, que la verdad que son accesibles y, y bueno, la, nos ofrecen la posibilidad de ver y probar eh, todo tipo de accesorios, sobre todo enfocado a la movilidad infantil, que hemos visto en teoría en clase y que bueno, que es muy productivo también para para los alumnos. ¿no? siempre La verdad que es una actividad de las que más gustan y, y la dejamos siempre para, para final de la asignatura porque, porque siempre les gusta y es una actividad que, que les resulta bastante interesante, un, un complemento a esa formación que recibimos en el aula y, y, bueno, y por eso esperamos repetir todos los años. Así que muchas gracias, os recomiendo la visita.